Bueno, pues vamos a hacer espaguetis eh, integrales, ¿vale? Como no tengo aceite, pues le pongo dos trocitos de... ¿cómo se llama? Ah, mantequilla... Bueno, mantequilla, que sea mantequilla, que no sea margarina, ¿vale? De acuerdo. Eh, aquí tengo lo eh, no, que es una berenjena, una un calabacín, una cebolla, un tomate y le pondré un poquito de tomate frito, de acuerdo, vale, pues aquí tengo la mantequilla derretida, vale, Ahora le vamos a poner la berenjena, que es la más... porque tarda más. Y la freímos. La mantequilla. Vale. Cuánto tardará, pues unos 10 minutos. Bueno, le voy a añadir el, el calabacín también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y creo que le voy a echar un poquito más de, de mantequilla, ¿vale? Porque como es muy seca, la, las verduras chupan mucha, mucha grasa, entonces pues le añado un poco, un poco más de mantequilla, ¿vale? Y ahora cuando añadamos la la cebolla, pues le, le va a dar más jugosidad Ya cuando esté un poquito más frita le añado el tomate. Pues han pasado como 7 minutos más o menos. Ahora ya está blandita la cebolla y el calabacín la ¿vale? Y ahora le voy a poner el tomate. un poquito de tomate frito, ¿vale? Esté ornando, ¿vale? Porque le da un, un sabor como más intenso. ponerle las especias ¿vale? aquí tengo cúrcuma eh, curry aquí tengo pimentón dulce y aquí un poquito de pimienta negra ¿vale? pues cojo un poquito un poquito ahora un poquito de cúrcuma, un poquito de del pangón este, jañou, es curry, curry, y un poquito de pimentón dulce, vale. Lo voy a mezclar todo para que vaya cogiendo el favor Ahora le pondré un poquito de sal. Pues no sé, voy Le añado un pelín más. No mucho, eh, porque la sal no, no hay que abusar de la sal. Aunque es sal marina, no es sal refinada. Es sal como sale de, del mar. 5 minutos más más o menos acuerdo? bueno pues aquí tengo los espaguetis integrales eh, que han hervido 6 minutos más o menos vale eh, le voy a echar un poquito de sal un poquito de sal Como lo otro lleva sal pues ya no le voy a echar mucho. ¿vale? Y yo creo que ya están. Porque como son integrales tardan un poquito más, pero, pero tampoco mucho, mucha diferencia. Voy a.. Voy a probar una vez. sí, ya está los integrales no son tan blanditos como los otros pero son mucho más sanos son mucho mejores para la para la digestión para la, la salud vale yo por, los, por eso uso integrales vale creo que ya están vale y ahora pues le voy a añadir la digamos lo a ver un momentito vale pues ya le he añadido el sofrito Está todo ya aquí. ¿Vale? Que le falta un poquito de sal, pues le ponéis un poquito más. No pasa nada. Ahora es el momento. ¿Vale? Y ya estarían los espaguetis. Que tienen muy, muy buena pinta. ¿Vale? Bueno. Ahora os enseño ya en el plato, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Y bueno, aquí está el resultado. Los espaguetis con verduras muy ricos, integrales.